Chicos, bienvenidos de vuelta. La época más tenebrosa del año está con nosotros y los propios jefes henchmen. Los bots han sido poseídos por los espíritus de Halloween. Ahora han cambiado de posición dentro de Fortnite y ahora andan caminando libremente por las playas del juego. Pero, por primera vez jamás visto... Podemos interrumpir su caminata para desviarlos y parece que se mueven a otro lugar extraño. ¡Oh! Vamos a seguir a los nuevos jefes durante toda una partida para poder ver a dónde nos llevan. Chicos, no creeréis lo que hemos encontrado. ¡Erre!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 no sabría deciros pero este emote que están viendo realmente describe mi vida a la perfección Os lo prometo Ahora nos toca perseguir a estos dos nuevos jefes henchmen para otro vídeo misterioso del canal Anteriormente ya hemos perseguido a los henchmen dentro del juego en su ubicación anterior Donde hemos estado visitando... Nuevas ubicaciones fantásticas... Y de nuevo... Han sido movidos los bots a otro lugar diferente... Ahora se encuentran por las playas del juego caminando... Así que... Otro lugar secreto será descubierto... Lo que queremos... Simplemente... Es interrumpir su camino... Para que entren en un bug... O un error del sistema... Para que nos lleven a otro lugar misterioso... Si es que realmente existe Así que toca investigar de nuevo a estos dos sospechosos Y los seguiremos durante toda la partida Para que nos lleven al lugar misterioso Un lugar que nunca hemos visto uh, Ya ha pasado un buen rato desde antes Y parece que nos toca hacer lo nuestro Ahora... Oh, tenemos que cambiar la dirección que están tomando los propios jefes para intentar cambiar alternativamente su camino. Para poder ver los nuevos lugares misteriosos. Así que, hey chicos, por favor, estar activos porque hay bastante gente viendo el video, hermanos, compórtense. Ahora sabemos que deben regresar al lugar de antes, al puente de madera. Así que tenemos trabajo para cambiarles la ruta Anteriormente nos fue imposible el cambiar sus caminos Porque siempre estaban en suelo firme Imposible destruir el suelo, ¿verdad? Pero ahora creo que vamos a lograrlo ¡Oh! Ahí están llegando ¡Hey, chicos! ¡Hola! Es por aquí, hermanos Aquí, aquí, Browns, vengan por aquí, sí Give me five, bro Choca, choca eh, Choca tú, bro eh. <ríe> Bro, pero, pero, pero que es por ahí ¿Queréis venir, por favor? Oh, sí Hemos conseguido que estén caminando Por un camino distinto Al que están programados oh, oh, oh. Se van por debajo del agua ¿Habrá algo debajo del agua de este mapa? ¿Alguien se ha parado a intentar averiguarlo? Hmm. Chicos y chicas, ahora parece Que se han separado Más que nunca Uno se va al agua El otro a la tierra Al agua, a la tierra ¿A cuál perseguimos? Pues Pues Ayuda, por favor Persigo el del agua ¿Escucharon eso? No me lo puedo creer A, a ver, a ver ¿Qué? ¿Y ahora no se escucha? Ah, vale, vale, el juego está jugando con mi mente. Sonidos extraños y, y los henchmen están perdidos por nuestra isla. Estuve siguiendo al jefe hasta lo más allá que logró llegar durante las 3 horas que dura la partida. Y nos ha enviado directamente a la isla justo a la otra punta del mapa. Pero olvida que Fortnite tan solo te deja llegar a tres horas y poco en laboratorio, así que... Vimos que empezar de nuevo. Hemos tenido que empezar una nueva partida para investigar si por esta zona del mapa ha aparecido algún rastro o algo raro, por lo que el henchman ha acabado justo en este lugar. Hmm. Aquí tiene que haber algo extraño, seguro. ¿Encontraremos algo que nos haga pensar por qué el jefe llegó justo hasta este punto de la isla? ¿O creen que no hay nada en este lugar? Logramos romper el camino que siempre toman los dos jefes Y además los hemos logrado separar más que nadie sin hacerles daño Creo que algo debe esconderse por este lugar ¿Qué hmm. no. is this? ¿Un nuevo grafite en este lugar? ¿Qué? ¿Es real? Oh my god Chicos... Creo que por este lugar... Debe haber algo escondido... Oh, oh. O, o no tan escondido... ¿Pero qué tenemos aquí? Hmm. ¿Pero qué, qué ha sido eso? ¿Qué, eh? ¿Pero qué es esto? Mirad, escuchar, escuchar esto... Oh, pero, ¿Pero está vivo? ¿O qué está pasando aquí? Eh, ¿Es un vehículo? No estoy entendiendo nada... ¿Por qué Epic Games ha puesto justo aquí... Y el boss nos ha mandado a este lugar de la isla? ¡Ah! ¡Acabo de darme cuenta! ¿Es esto parte de un easter egg de los cazafantasmas? Este es su vehículo, ¿cierto? ¿What? No estoy entendiendo nada. ¿Será que los henchmen tienen algo que ver con los cazafantasmas? ¡Yo! Pero... Esto que hemos descubierto es una locura. ¿Qué está pasando? Perfecto, familia. Hemos encontrado un enorme easter egg en el juego. No sé cuántos de vosotros ya sabíais de esto, pero... Hemos encontrado algún tipo de pista terrorífica. Que nos ha traído hasta este lugar. Justo donde está escondido al parecer el coche de los cazafantasmas. Algún tipo de colaboración Estará llegando, imagino Pronto No sé cuál es la conexión entre estos dos Con los cazafantasmas Pero... ¡Wow! Increíble Familia, hasta aquí el video de hoy Si llegaron hasta el final comenten en el video. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y les daré corazón a todos ¡Ja! ¡Nos vemos pronto, cracks! ¡Paz! Código Mister de Neox en la tienda, por favor.